Eh, bueno, sí, sí, Quieren no, está grabando. ¿eh? Ah. Eh, bueno, mando un, un gran saludo, mandamos un, un saludo y un agradecimiento a toda la gente que se, que se preocupa por nuestro estado acá en Eseiza en y todo el recorrido que nos hicieron hacer, por las distintas alcaldías, cárceles y lo que se les puede ocurrir. Eh, le queremos agradecer a las bueno, organizaciones, a Pulamien, a, a toda la gente que se acercó. Eh, y la verdad que nos eso nos fortalece mucho. Eh, así que acá estamos firmes, esperando volver libres a, al territorio. ¿Cuánto que están haciendo la huelga de hambre? Ah, eh, estamos, sí, eh, hace tres días en huelga de hambre... Y bueno, esto consideramos que somos presas políticas mapuche. Y en el otro audio lo